Abrimos la ventana, la puerta hacia el colorido, hacia la alegría de la mano de Javier Fernández de Floristerías Mayo. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Anester, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contentos porque estás aquí con nosotros y ya deseando ver qué es lo que nos traes para hoy. Cuéntanos. Pues algo nuevo, algo diferente, siempre intentando dar algo, algo que no hayamos visto. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer hoy? Eso es lo que nos preguntamos desde hace un rato, porque te veo lo que nos has traído, que lo tenemos en la otra parte de la mesa, y tengo pues mucha curiosidad, Cuéntanos. Aquí, con colores que estábamos comentando fuera de, de antena, eh, con colores muy decadentes, muy, muy pasteles, eh, toda esta gama que hemos traído de colores muy muy bonitos. Hemos traído claveles, tulipanes, matiola, statis bueno, ahora lo vamos viendo con calma. Y lo que vamos a hacer es un trabajo diferente. Uh -huh. Vamos a hacer un trabajo, también lo comentábamos fuera de la antena, de un, un, poco, de un poquito más de nivel, uh -huh. ¿vale? Eh, un nivel medio en el que, bueno, algunos de nuestros espectadores se, eh, se van a poder arriesgar a hacerlo. Sí requiere un poquito más de conocimiento. <coughs> el que tenga un poco de dotes para esto, pues, le va a ser más, más fácil el eh, construirlo. No es complicado, lo vais a ver, porque es un trabajo eh, lo que vamos a hacer es un vegetativo, le vamos a dar al final un poco un toque decorativo y, y, y espero que os guste a todo. ¿Vegetativo qué significa? Vegetativo es que lo vamos a colocar tal cual lo encontraríamos más o menos en la naturaleza, es decir, no, no de una forma piramidal ni redonda ni nada, no, no, no. no tal cual, es decir, de forma vertical, como lo, como lo encontramos en la naturaleza, y añadiendo elementos, como vamos a ver, unos palitos y unas cosas, para que nos dé ese punto. Y sobre esta base que tenemos por aquí, Exactamente. Javier, cuéntanos eh, qué es lo que tenemos por aquí dentro. Hemos traído importante? una jardinera de, de madera, uh -huh. eh, con un tipo de azulejo aquí muy decorativo, y luego lo que hemos puesto es este material, que este material se llama... Eh, ...por igual al final se ha, se ha de estar denominando como la marca... ...Mos y es como todo el mundo lo conoce... ...pero realmente es, eh, es... mouse, mouse que viene de la palabra ratón... ...que es lo que se utilizaba antaño... ...a principios del siglo pasado... ...que eran como unas bolas... ...con forma de ratón... ...de, de musgo y alambre... ...donde se clavaban las... ...y de ahí ha venido la derivación... Al, ...a este material mouse, ...que es lo que utilizamos nosotros ahora... ...y eh, que consiste en unas esponjas... ...del tamaño de un ladrillo que eh, conservan el agua y eh, nos permite realizar trabajos de, de, de gran envergadura. Eh, fue una revolución en fin, a mediados del siglo pasado el poder conseguir esto. Y eh, es importante, que Ajá. es el truco digamos, y el consejo de esta semana, que esto cuando lo compremos compramos, lo compramos en seco lo metemos en agua sin apretarlo nada, simplemente que vaya cogiendo el agua poco a poco y luego uh -huh. una vez que, que nos ha tomado el agua ya lo metemos en nuestro recipiente y vamos construyendo mm, o tapando el espacio, pero siempre colocado de forma horizontal uh -huh. ¿vale? y luego en este caso como ves yo he hecho una especie de puzzle flanísimo pero bueno, es la forma porque yo necesito en este caso que esté cubierto entero toda la superficie. Para realizar luego la... La composición que vamos a ver a continuación y para la que tenemos que avisar a los espectadores hoy sí que les voy le voy a dar la espalda lo siento lo bueno, siento pero les voy a dar la espalda ellos lo pueden ver mejor <risa> lógicamente sí, vamos a hacerlo así para poder construirlo bien porque otras veces cuando era un trabajo más en horizontal era muy sencillo uh -huh. hacerlo de eso pero ahora prefiero para hacerlo bien darme la vuelta y Adelante, el Javier. cámara se va a poner detrás de mí para poder cogerlo lo, lo mejor posible. ¿vale? ¿Por dónde empezaríamos? Javier, vamos a empezar cuéntanos. por los. Vamos a intentar ser rápido para no aburrir. Eh, vamos a colocar lo primero este tipo de eh, palos. Esto se llama misumata. Vamos a cor cortarlo. Tienen una altura considerable, Javier. Sí. De una forma que nos resulte atractiva. Vamos a ver, vamos viendo los ma el material que tenemos. ...lo colocamos más o menos al medio de la composición... ...este no nos va a hacer falta partirlo... Cuando... Eh, ...siempre cuando hagamos este tipo de trabajo... ...no lo colocamos en línea... ...colocamos dando un poquitín... ...jugando un poco con los volúmenes... ...esto es muy importante... ...para cualquier tipo de composición que hagamos... ...cada vez que los vas colocando Javier... ...se observa cómo eh, las esponjas están ya húmedas... ...como decíamos, sí, importante aplicarles el agua previamente y vamos colocándolos a varios niveles para conseguir esas proporciones que queremos que queremos hacer aprovechamos prácticamente todo el material y vamos a empezar con las siempre con las piezas más altas uh -huh. en este caso vamos a utilizar una matiola de acuerdo con este color mmm, fusia que es tan grosella, tan bonito ¿de acuerdo? estas no habría que cortarles el tallo siempre, ¿sí? siempre, siempre sí, el tallo aunque vienen directamente del agua uh -huh. pero yo siempre soy partidario vamos bueno, o a la navaja que a mí me gusta más trabajar con la navaja eh, eh, siempre es, eh, es interesante y cortarlo como hemos dicho siempre al 10 ¿vale? ¿No? Uh -huh. pues es muy leñoso entonces vamos a tenerlo que cortar con por... Tijera, ¿Vale? siempre jugando con los volúmenes, esto es importante, es decir, dejando que se vean las, los diferentes. Vamos a colocar esta por aquí también, por aquí atrás, que es de la más alta también, y estas dos por aquí entre medias, un poquito más baja. ¿Quitándoles altura, como vemos, Javier? Sí, más o menos a diferentes alturas. Vale, ya va tomando ya. forma. Ya va tomando forma, ya va tomando forma. ¿Qué otro material? Vamos a elegir el tulipán. ¿Os parece bien? Uh -huh. Tulipanes en un color rosa precioso. Muy primaverales ahora. Sí. Como veis, las en las esta porras. composición, cuando, hago, eh, cuando estoy haciendo los estilos, estoy fijando que en la composición la estoy eh, poniendo como hacia adentro. Uh -huh. Si esto lo hago al revés, eh, no consigo el mismo efecto. No todo tiene que estar en un primer plano, puede estar a varios planos Entiendes que es lo ideal para conseguir este efecto que queremos, es decir, unas flores las colocamos por delante y otras por detrás. Huele fenomenal, yo siempre digo lo mismo, que cada vez que viene Javier de Flores Mayor siempre nos trae esos olores, no solamente los colores y las composiciones ojalá algún día a través de la televisión seamos capaces de transmitirle a ustedes en sus hogares estos olores que tenemos aquí <risa> ¿No Entonces muchas ideas que esto, esto avance Esto avanza muy deprisa, desde <risa> que tenemos avanza. teléfonos móviles que son capaces de plegarse en sus pantallas Es una barbaridad Bueno, ya veis eh, que no me gusta Eso sí, cuando hagamos este tipo de composiciones lo que sí tenemos que tener en cuenta es eh, que quede todo más o menos proporcionado, uh -huh. ¿entiendes? A varias alturas, bueno, vamos a colocar primero el eringium, que son este tipo de cardos que ya los hemos traído en otras ocasiones, ¿vale? Y como veis he ido colocando en altura y voy bajando hacia abajo. Voy jugando con los volúmenes y con... para ir ocupando los espacios. Bueno. Yo estoy pensando ya, eh, Javier, en aquellas personas que como yo somos un poco torpes para, para llevar a cabo estas elaboraciones, ¿podríamos colocar los cardos en el último lugar para evitar pincharnos? ¿Pregunto? Mm, ¿O sí. es mejor o es más recomendable? Por mejor tócalos. Toca sin miedo. Ah, si no pinchan. <risa> ¡Madre mía! Yo pensaba que, está, que pinchaban... No pinchan nada. Más te digo. Esta es una, Absolutamente una flor... Absolutamente nada. ...que utilizamos muchísimo, muchísimo. Yo pensaba estar que súper de moda para los ramos de novia. Uh -huh. Se utiliza muchísimo y queda realmente muy, muy, muy, muy bonita. ¿No? Pues mucho mejor. <risa> no Ahora, escuchen. el toque decorativo que os decía que vamos a darlo, porque uh -huh. lo suyo es que el clavel fuera en altura. Pero no, en este caso lo que voy a hacer con los claveles es voy a colocarlos por aquí a la base. Como si fuera un manto. Exactamente, colocar aquí y hacer dos o tres grupitos que nos van a hacer... Qué bonito el color de estos claveles, hablábamos antes. Precioso. Escambier. Son unos claveles que tenemos nuevos en unas gamas de, de colores de importación. Eh, se están cultivando en Ecuador y Colombia y están... Son nuevos, es, de hecho, esto realmente todavía no está a la venta, es una muestra de, de, una, de lo que va a ser. Es decir, y que somos unos privilegiados. Soy somos somos aquí unos aquí privilegiados. Hoy. Prácticamente no se ha utilizado. Vamos a limpiar un poco esto, que ya sabéis que a mí me gusta tener uh -huh. siempre esto todo limpio. Yo a, a elaborarlo no te puedo ayudar, pero a limpiar te puedo ayudar un poco Bueno, mal. vamos a elegir otro material muy de campo, son como las escobas uh -huh. de toda la vida que lo vamos a utilizar también para darle un poquito de altura, ¿de acuerdo? Perfecto. Y luego ya rematamos la base y le ponemos un poquito el statis y prácticamente tenemos la composición hecha, ¿vale? Siempre jugando, hemos dicho, con los volúmenes, es decir, adelante y atrás. No nos dé miedo en un momento determinado que parezca que estamos tapando algo, no pasa nada. A coger. Yo me lo estoy imaginando sobre el mueble de mi casa, Javier. Sí, esto en una entrada, esto en una, en un restaurante, eh, en cualquier sitio puede ir, quedar una composición súper decorativa y muy muy muy muy muy bonita. Lo bien que se colocan cada una de las plantas que nos has traído en la esponja. La esponja, es es lo maravilla. Que te decía, para nosotros ha sido una revolución, porque nos permite ser muy muy creativos a la hora de, de hacer cualquier tipo de composición. Con esto inauguramos un, una, una, un poco lo que van a ser algún... Hasta ahora hemos hecho composiciones muy, muy sencillas y a partir de ahora voy a intentar traeros algo un poquitín también un poco más florista, a composiciones un poco más, más complicadas, pero que yo creo que a los espectadores les va, les va, les va a gustar mucho. Intento ser lo más rápido posible para no eh, aburriros. Bueno, vamos a ver. Jugando con las alturas, Cur como vemos sí. Javier. En todo momento jugando con las alturas. El material este que no lo hemos nombrado se llama Statis. Statis. Vale. Vamos a darle un toquecín morado. Siempre es importante que queden compensados los colores, por eso estoy utilizando ahora unos elementos de, con un poquito más de color a la base, ¿vale? Uh -huh. Para que nos compense un poco el exceso de color que tenemos arriba. Más que el exceso, el, la fuerza del color que tenemos arriba. Y este, este material, este otro estátis más morado, lo estoy colocando más a la base por esa misma razón. ¿Vale? Vamos a colocar alguno un poco más en altura, pero casi todo a la base. Muy bien. Yo creo que ya está. Se ha colocado un poquitino por aquí atrás y con esto lo tenemos el sistema statis colocado. Bueno, me permito. Sí. Como ustedes aquí. ven en cada sección en sus casas, Javier es muy perfeccionista y cuida todos los detalles. Eso es importante. Sí, para mí es... Vale. Vamos a utilizar, para terminar de rematar, un poquito... Uy, perdón, se me ha caído. Vamos a utilizar un poquito de eucalipto para darle algo más de verde y que seguir creando aquí esos volumen que, que queremos dar, porque lo que queremos dar al final es esa sensación de cuando hemos estamos en, en el campo y hay un grupo de, de flores colocadas... Como veis, está de una forma armoniosa, porque lo habéis ido viendo uh -huh. que hemos ido colocando para que quede esa armonía, pero la sensación que tiene que dar es que parece que no está ordenado. Uh -huh. <risa> esa es la sensación que debemos dar en el trabajo, esto. ¿vale? Yo creo que por aquí ya lo tenemos prácticamente solucionado. Vamos a colocar un, uno pequeñito por aquí, que he traído este va a venir muy bien para esta zona y yo creo que de momento nos pues vale, voy a colocar dos o tres hojitas de estas y un poquito de musgo y con esto acabaríamos la composición perfectamente. Una composición por lo que vemos Javier muy completa, muy completa y como decíamos que puede estar indicada para una entrada de una vivienda, para un restaurante por ejemplo. ...para un acto, porque esto se puede hacer a cualquier tamaño... ...con lo cual imaginaros en un acto público... ...presidiendo eh, una un, atril o así... ...nos va a quedar de una forma estupenda... ...como veis va perfectamente a intentar que vaya rematado por todos los sitios... ...eso para mí es importante, ya lo habéis visto... ...y ahora vamos a colocar simplemente un poquito de musgo... ...aunque yo no soy muy partidario de ello porque pero en este caso nos va a dar un toque muy, muy, muy, muy muy especial. Esto, eh, luego lo suyo es, he traído unos alambres allí, que luego lo colocaremos, eh, para eh, que nos quede perfectamente rematado y no se nos escape nada, nada, nada, nada. Colocamos luego el alambre, que vamos a colocar luego un poquitín para verlo, pero el resto lo haremos luego ya fuera. De cámara para terminarlo de hacer. Que no se os vaya nada. Yo creo que ya está perfectamente. Yo creo que no se nos ve. La cámara ve algo ya. Yo creo que estemos tapados todo, todos los huecos. Uh -huh. Y lo que decía del alambre, no sé dónde lo hemos dejado. Unos alambritos, ya ah, están de este lado. Mira, colocamos. Esto es importante si me ve la cámara. Coloco y corto unos cachitos. A ver. Corta. Se nos resiste. Sí. Mira, co cojo unos cachitos y lo, lo co cojo así, haciendo como una U y me va a servir para sujetarla aquí y sujetar este musgo que no se nos El vaya. El que es lo que sí que se nos podría en cierto Exactamente. Modo caer. Y en, para que en un posible traslado, en un posible traslado, pues no se nos vaya. Uh -huh. Yo no sé si te os ha gustado. Nos, has, nos ha encantado como siempre Javier pero es que es difícil superarse y siempre en estas secciones de flores para mi casa lo conseguimos limpiamos un poquito uh -huh, vamos a recoger lo ponemos un, un poquito por detrás atrás, para que ustedes puedan apreciar y me pongo yo obra, por delante por el otro lado para que la obra que, nos que ha elaborado Javier Fernández de nuevo muchísimas gracias como siempre yo creo que la imagen lo dice todo una imagen vale más que mil palabras nos ha gustado verdad nos yo ha encantado. disfruto mucho con mi trabajo y la verdad es que hacer un cualquier, esto es... pero esto es el día a día mío, entonces para mí es, es, es algo muy especial, disfruto mucho, de verdad. Pues Javier, nos vemos en la próxima sección, muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a los espectadores.